Hola, un cordial saludo. Eh, continuando con la segunda parte del video, Plagio versus Normas APA. En esta ocasión he tomado algunas respuestas de algunos estudiantes y con base en ellas voy a hacer una, una observación de forma general con el fin de ir llegando poco a poco a la, a la mejor manera de cómo eh, citar y referenciar de acuerdo con las normas APA. Por ejemplo, mira, esta es una respuesta Y aquí hay varias observaciones La primera observación es que eh, Se cita a dos autores Ayueva, Alejandre Si es dos autores para esta cita Entonces se debe hacer de la siguiente manera Ayueva y Alejandre, coma, 2017 punto. Este punto no debe ir al final de la idea, sino que debe ir al final de la cita. ¿Sí? Aquí se podría colocar una coma o dejarlo en blanco. ¿Sí? Pero si en algún momento son dos autores independientes, entonces debe colocar Ayueva, 2017, se cierra paréntesis, coma Alejandre, 2017 y se cierra paréntesis otra vez. Entonces, a tener en cuenta eso. ¿Qué se observa en esta respuesta? Que esta respuesta... Eh, es una, se han utilizado algunas citas, pero faltan los referentes bibliográficos de estos dos autores que se han citado. Entonces, en ocasiones es importante que además de citar, pues también se hagan las referencias bibliográficas de los autores que se citaron. Es la primera observación que tengo frente a esta respuesta, que creo yo que puede servir como referente para ir corrigiendo... Eh, errores. Continuemos. Por ejemplo, en esta respuesta tenemos algo muy interesante. Lo primero, eh, texto, este texto sin la cita de ningún autor. Mire, es una frase completa. Se si observa de que eh, aquí hay una idea muy central, y si es una idea parafraseada del estudiante, por ende, tiene que al final o al comienzo citar el autor del cual se basó para expresar dicha idea. Es una idea directa tomada del texto, pues es una cita directa. En este caso, eh, una cita directa mayor a 40 palabras. Por tal motivo, entonces, se debe condicionar de acuerdo a la norma APA, an, APA eh, dicha cita. ¿sí? Ot otra situación que es importante aquí, por ejemplo... Obsérvese, por ejemplo, que se dice Cobero, Cobero 2015, y, y, y se arranca la idea. ¿sí? En este caso, mire que la idea está bien, se colocó, es una cita directa corta, menos de 40 palabras, donde se indica página. ¿sí? Pero eh, este, esta cita al final no tiene ningún referente bibliográfico, ¿sí? eh, por tal motivo solamente se ha citado. Y lo mismo este. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta también en las, en, las, en las respuestas que se estén dando. Otra observación que de pronto uno puede dar es que eh, lo mismo que se hizo aquí al comienzo. Este es, una, este es un párrafo muy completo. Lo mismo este, ¿sí? este, después de la cita, donde uno observa de que se viene expresando otra idea y la ausencia del citaje del autor no se observa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para eh, las próximas eh, participaciones de cada uno de ustedes. Vamos a mirar otro, otra observación que se puede hacer a la participación de la respuesta de foro. Por ejemplo, aquí se dice eh, de acuerdo a Prato, coma L de 2010. ¿sí? Eh, la observación es que aquí solamente como cita se debe colocar el primer apellido del autor, o sea que en este caso sería de acuerdo a Prato 2010, entre paréntesis, y se continúa la idea. ¿sí? Eh, esta, esta es una referencia um, adecuada, sí que cumple con las condiciones um, de la norma APA y solamente esta respuesta tendría esta pequeña observación: ¿sí? que en la cita solamente se coloca el primer apellido del autor seguido entre paréntesis del año en que se publicó dicha, dicha referencia avancemos en esta en esta respuesta hay varias observaciones ¿sí? por ejemplo hay una idea expresada entre paréntesis dobles está. se recomienda que este primer punto que está aquí donde estoy moviendo el mouse vaya después de la de la cita o sea que debería, debería ir aquí al final ¿sí? eh, esta es una cita eh, donde se ha escrito bien Steve Gilbert ¿sí? en caso ojo, en caso de que sean tres citas pues de la misma manera se tiene que expresar eh, el número de autores que en algún momento se quiera, eh, se presente, perdón Sí sí, sí, sí, además de Steve, Gilbert y otro entonces se debería expresar de esa manera. ¿sí? Eh, aquí se están dando tres citas, una, dos y tres. ¿sí? Eh, la pregunta sería la siguiente, eh, lo que estoy haciendo aquí, citas directas cortas. Los tres autores han pensado igual textualmente porque es que esta es una cita directa. ¿sí? Esta es una cita directa corta. Entonces nace inmediatamente la pregunta, ¿en los, ¿los tres autores escribieron en sus documentos esta misma frase? Queda la duda, queda la duda y por tal motivo entonces no sería una cita directa, una cita directa corta. ¿sí? Eh, los referentes. Dice, número de referentes no es igual al número de las citas. ¿Cuántos referentes bibliográficos tenemos aquí? Tenemos a Sofío, ¿sí? Donde Sofío, que es un autor, no aparece aquí en la cita. O sea, que esta cita, es, esta referencia es incoherente con las citas que se han tomado acá arriba. El primer elemento. El número de citas tenemos, perdón, el número de referentes. Tenemos dos referentes, ¿sí? Con respecto a tres citas que hay acá o sea, es incoherente en el número y es incoherente en las citas de autores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y eso en cualquier documento se revisa para que se vaya como mejorando en dicho proceso. Aquí tenemos otra respuesta donde eh, es necesario hacer algunas observaciones adicionales. Por ejemplo, observese que eh, ...se dio la respuesta... ...aquí se da la respuesta... ...y eh, en las referencias biográfica... ...se escribe León, J y Tapia, E, 2013... ...¿cuántos autores... Eh, ...son de... ...de este referente biográfico? ...son dos... ...y aquí solamente se hace referencia a uno... ...o sea que esto es un error... ...aquí se debería decir... ...de acuerdo con la consideración de León y... ...Tapia, 2013... Se debe colocar, si esto es una cita para frasear, no hay necesidad de colocar el número de página. Si esta idea que se observa aquí parece que fue un copy paste porque mire que la primera letra es, está en mayúscula, no hay una coma, nada, parece que fuera una cita directa larga, entonces el, el número de página se debe colocar al final de la cita, de la cita directa larga o corta en este caso, como, como se considere, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta. Ya en la segunda cita, como son dos autores, entonces se coloca solamente León, con, León y colaboradores. Se puede colocar así. ¿sí? O en su defecto, voy a, voy a mostrarles a ustedes eh, los términos que se pueden utilizar en algún momento que ustedes necesiten utilizar, en este caso que son los colaboradores. Observen ustedes que cuando se vaya a hacer referencia a una cita donde se enuncia solamente el primer autor por segunda vez, ¿no? o por segunda vez cuando se cita a un autor con varios, eh, con varios colaboradores entonces se puede escribir así ¿sí? ¿qué es el significado en inglés? este es el término el término de abreviatura en inglés lo mismo acá en español entonces yo lo podría colocar y col o y colaboradores cualquiera de los dos nos sirve en el caso de que vayamos a citar a un autor con, acompañado de otros autores o colaboradores. Entonces, en este caso, lo importante es que eh, se tenga en cuenta que en este caso, ¿sí? aquí se cita completamente lo, en los autores León y Tapia, y aquí se estaríamos trabajando solamente León y colaboradores, página tapia. Si esto es un, si es en este caso, esta, ojo, esto es una cita directa, larga, yo creo que aquí hay mayor, más de 40 palabras, por tal motivo, eh, no es la manera de citar, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, esto se, se tendría que corregir de acuerdo a la norma Sapa, ¿sí? Lo mismo vuelve y juega, el punto final de la cita directa debe ir al final de la cita, o sea, se quita este punto acá y se coloca después de la cita, ¿sí? Y... Eh, este es un referente, este es un referente que está adecuadamente eh, referenciado ¿sí? para el, las dos citas que se utilizaron al interior de la respuesta. Otra, otra respuesta, mire con observaciones Por ejemplo, eh, en este caso, parece que aquí hay, un, hay una referencia parafraseada y eh, se debe colocar maldonado solamente, no maldonado granado. No se debe colocar los dos apellidos. ¿Sí? se debe colocar el primer apellido EAL eh, Al, que, que y sus colaboradores en este caso como es la primera cita se debe colocar el apellido de todos los autores ¿Sí? entonces a tener en cuenta cómo se colocaría entonces supóngase que, que fuesen estos dos entonces Maldonado, coma, granados, ¿sí? coma, 2018 acá se está utilizando Sotelo 2019. ¿sí? Esa es una cita. Aquí hay un punto, por favor, este, este punto no debe ir aquí. ¿sí? El punto debe ir después del final de la cita donde se cierra completamente toda la frase. Pero parece algo más bastante interesante. ¿Cuántas citas tenemos aquí? Tenemos dos. ¿sí? Maldonado y Sotelo. Del, del cual cuando vengo y busco las referencias bibliográficas no encuentro ni a Maldonado ni a Sotelo se encuentran otras referencias bibliográficas muy diferentes a las citadas. Entonces aquí hay una incoherencia de autores citados versus autores referenciados. Entonces eso es, también eso es un error que se está cometiendo y que por tal motivo eso hay que corregirlo. He tomado esta, eh, esta última eh, respuesta con el fin de de como ir llegando como a una respuesta que es la más cercana de todas las de todas las respuestas que me han parecido a mí por ejemplo observen ustedes de que aquí se espera que esta frase que se, se está citando basado en Curiel 2012 página 24 sea parafraseada si es parafraseada esta idea está correctamente la cita entonces estas podríamos decir que esta es una cita indirecta sí eh, al final, ...al final del párrafo... ...mírenlo aquí... Esto es, ...si es así... Si está, si, está ...si está parafraseada... ...si no está parafraseada... ...pues entonces hay que cumplir... ...con las citas directas... Eh, ...cortas o largas... ...acá también existe otra... ...miren... ...prato 2010... ...página entre 17 y 23... ...no hay necesidad de colocar... ...el rango de la página... ...solamente la primera página... ...la 17... ...y ya con eso más que suficiente... ...para citar adecuadamente... Se espera que toda esta, toda esta frase eh, sea una, una frase parafraseada porque eh, de acuerdo a esto estaría muy bien la cita. Lo mismo sería acá, con Hernández, ¿sí? se hace todo el proceso y se coloca Hernández 2020. Estas, ¿cuántas citas hay? Está Curiel, Prato y Hernández. Cuando, cuando vengo y, y reviso los referentes bibliográficos encuentro que sí, que está Prato, que está Curiel y que está Hernández. Está correctamente en las referencias bibliográficas. Solo una pequeña observación, ¿cuál? Que cuando existen varias referencias, de acuerdo a las normas APA se establece que deben ir en, en orden alfabético de acuerdo al apellido de, del autor. Entonces, en tal sentido, ¿cómo sería el orden? Sería primero Currier, después eh, Hernández y finalmente Prado. Esa es una pequeña observación. Esa sería una respuesta o una participación de un estudiante ¿sí? donde ha, ha citado adecuadamente y ha referenciado adecuadamente. Por tal motivo, esta es la respuesta más acertada, ¿sí? que les puedo mostrar. ¿sí? con esa pequeña observación que que se puede mejorar eh, trabajando automáticamente las bibliografías en, en el documento Word. Sí. Eh, sigo insistiendo en el material que les he dispuesto en el Drive, es un Drive público, vayan a ese material. Eh, en el primer video están los links, descarguenlos, vayan a los links, los descargan y pueden acceder a todo pues, ese material de, de consulta que he utilizado como base para poder realizar este video. De antemano les agradezco mucho y les deseo una buena participación en cada uno de los foros. Nos vemos en una próxima.